Pero recuerden los penales que siempre se meten Pues bien, lo prometido es deuda y ahora vamos a ver el tutorial de cómo detenerlos Esto es súper fácil Bien, vamos a elegir primero a dónde creemos que va a traer el jugador Y ahí nos vamos a colocar caminando, literal, hasta donde les dé eh, el portero Caminando y lo dejamos ahí parado, ahí nomás Ahí lo dejamos al portero Y es muy sencillo Yo dejo a eh, mi stick izquierdo hacia arriba, ya es una costumbre pero realmente con colocar al portero en la posición basta. Pues bien, piperos, yo soy de cero, practiquen este truco cuando los mañosos les quieren meter penales de este tipo. Y recuérdenlo, de mañoso a mañoso, ¡FIFA la vida!